ahí grabando. Mira, justo entrando la Ale de, de Revista Chilena de, de Literatura. Eh, lo dicho, feliz día del libro a todos. Estoy muy contenta mm. que coincida con nuestro segundo taller de revistas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ustedes saben que esto lo hacemos en conjunto, es una, una actividad organizada por SISIV, por la biblioteca de nuestra querida facultad, eh, y por la dirección de, de, de, de investigación, y por ustedes mismos, ¿no? la, las revistas de, de la facultad. Lamento mucho que algunas no hayan podido venir, pero, pero es por, por, por estas razones, estamos con demasiadas actividades, pero bien saben ustedes que el taller de hoy es súper importante, detector de plagio, turnitin, nuevas aplicaciones, eh, con la participación, de, de Janet García, la directora de nuestra biblioteca, y Rodrigo Donoso, Cristian Calabrano, de SISI. Así que, nada, lo dicho, empezamos. <risa> ya, empezamos. <risa> empiezo empiezo yo al tiro, Rodrigo, ¿puedo compartir pantalla? ¿O sí, quieres decir hola, algo hola. antes? Sí, solamente para introducir que tal como mencionaba algo por, alguien por ahí, este año la, la facultad y, y gracias a una cooperación porque este Turritin se suscribe entre siete facultades y el, y el INAP eh, de manera colaborativa, eh, lo que también nos permite bajar los costos de licencia y poder llegar a más personas con, la, con las licencias que tenemos. Eh, hemos priorizado la, las licencias para las revistas, porque entendemos que es un software importante para la revisión, para detectar eh, eh, faltas de integridad académica, para no decir plagio, eh, eh, Entonces, y además que ya Janet dentro de la biblioteca se ha capacitado, entonces hemos ido generando esas competencias, esas capacidades dentro de las de la bibliotecas, también de CISIP, por eso también está Cristian, para posteriores consultas o apoyo o dudas que puedan ir quedando en esta en esta materia. Así que, nada, ojalá podamos avanzar bastante y que ustedes después lo ocupen eh, para las revistas, para la, para sus clases, el, el queda abierto y disponible para, para, para todo lo que ustedes necesiten. No hay límites en las revisiones, no hay límites en los documentos que se suban. ¿ya? Y la licencia dura un año hasta eh, enero del próximo año. Ya, esas son como la, las condiciones generales. Así que, Janet, ahí te dejo contigo. Ya, bueno, buenos días a todos, ya el, el saludo más oficial. No sé si están viendo mi pantalla en este minuto. Sí, sí estamos viendo, sí. perfecto. Ya, entonces, eh, bueno, como decía Rodrigo, eh, primero contarles que la facultad, más bien de la universidad, ¿cierto? estaba suscrito al Turnitin Originality Check, que es la, nueva, la anterior versión a la que vamos a ver ahora, que es la que algunos de ustedes ya estaban usando. Eh, la facultad, si no equivoco, tiene como cerca de 65 cuentas de, de Turnitin suscritas, eh, lo que preguntaba Iván, eh, en el fondo él va a poder usar esta cuenta tanto para el, el trabajo que tiene que realizar con, con las revistas, como también si él quiere crear carpetas para ir, digamos, analizando los trabajos que les envían sus alumnos, también va a poder hacerlo. Eh, Luego ya la prioridad es pasar a la escuela de posgrado y poder otorgar cierto algunas de estas cuentas a profesores de la escuela de posgrado, y si el próximo año podemos optar a la suscripción de más cuentas, obviamente se va a ir repartiendo de, de acuerdo a ciertos criterios, cierto, eh, eh, para que, para que lo, los académicos y académicas de la facultad puedan ir usando cada día más estos recursos. Entonces, bueno, esta es la nueva plataforma, eh, ¿qué es lo que es eh, Turnitin? Es una herramienta formativa diseñada para, como decía Rodrigo, ¿cierto?, promover la integridad académica. ¿Esto de qué se trata? Se trata de evitar las malas, las malas prácticas. Y como malas prácticas podríamos definir desde ya la copia de contenido que no es nuestro, ¿cierto?, A, eh, también, por ejemplo, eh, hay autores que pueden comprar documentos, que ustedes saben pueden comprar artículos y los pueden hacer pasar como propios, con algunas modificaciones. También vamos a ver más adelante unos eh, trucos que hacen algunas personas, algunos autores, como ocultar textos eh, dentro del mismo artículo que están publicando. Como, por, como para qué dicen ustedes? Como por ejemplo, para aumentar el número de palabras dentro del artículo pero la idea es usar estas herramientas para ir evitando ¿cierto? de caer en el riesgo de hacer estas malas prácticas, que no solo es malo para el autor que está incurriendo en estas malas prácticas, sino que también para la institución, ¿cierto? Eh, hay ahí todo un tema de imagen de la institución, el cómo resguarda que estas cosas se, se prevengan. Eh, obviamente también promueve la escritura original y el pensamiento crítico dentro de las instituciones, y eh, Turnitin en este momento es la base de datos más completas de información de información académica eh, que la recoge de dónde la recoge desde internet la recoge dentro de contenidos publicados en el mismo, en el mismo turnitin y también bueno en, en revistas indexadas por ejemplo y también de trabajos de estudiantes que se van depositando en turnitin en este caso los trabajos de los eh, autores, cierto, de, de los de diferentes artículos que ustedes van publicando en su revista, pero también como vamos a poder ver, eh, también eh, se depositan trabajos de estudiantes eh, Rodrigo va a estar un ratito nomás con nosotros que si no me equivoco, así que después... No, me quedo me todo el a... rato me quedo ah, todo perfecto, rato. ya, pues si estoy diciendo algo incorrecto, Rodrigo, tú me tú me interrumpes nomás y me corriges sí, sí. inmediatamente No, dale el tema del depósito de los, de los documentos dentro de Eternity, por ahora, eh, no está permitido dentro de la suscripción que está haciendo la universidad a este software, o sea, lo, los artículos, los documentos no van a quedar como alojados dentro de Eternity, y eso significa que por ahora otros documentos que estén siendo analizados dentro de Eternity no se van a poder comparar con los nuestros, ¿no? Si, si, si no me equivoco, de, de eso se trata. Eh, desde el minuto, es, eso también depende de varios criterios, el poder autorizar que nuestros documentos se, se depositen también en Turnitin para que sean comparables con otros. Y eso es una decisión, me imagino que institucional, que en algún minuto se tendrá que tomar. Eh, en este minuto el administrador de, de Turnitin dentro de la Universidad, Rodrigo, eh, pero también, si no me equivoco, más adelante hasta los propios profesores podrían ir decidiendo si quieren que sus artículos o sus eh, trabajos de, de alumnos queden depositados dentro de Turnitin. En todo caso, cualquier decisión que se tome al respecto, se avisará con la, con la antelación que corresponda. Eh, obviamente lo más importante de Turnitin, y creo que es por lo que est estamos todos acá, es por la generación, ¿cierto?, de estos reportes de similitud. Eh, Turnitin es súper, es eh, digamos, enfático en indicar que no es un software para detectar plagio, propiamente tal, ¿ya?, sino que es un software para detectar similitudes y coincidencias dentro de eh, los distintos documentos que ellos tienen depositados en su base de datos. Entonces, siempre no hablar, evitar un poco de hablar de plagio académico porque es un tema complicado, es un tema de derecho, ¿cierto?, de, de abogados, de por medio. Entonces, más bien hablemos siempre de un software que nos ayuda a encontrar estas coincidencias del texto que me están entregando con textos que podemos encontrar en distintas fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? ¿Dónde va Turnitin a comprobar la similitud o dónde va a buscar las coincidencias? Primero, se basa en más de 91.000 millones de páginas web actuales y archivadas. ¿Por qué actuales y archivadas? Porque Turnitin trabaja también con un software que en lo que hace este software es que ellos van archivando en sus propios servidores las páginas web y también eh, se van ocupando, ¿cierto?, de estas páginas web que de repente se van desactualizando, entonces ellos siempre como las archivan, no, no, no van a encontrar páginas como desactualizadas, no sé si me explico bien, pero en el fondo son, busca en más de 91 mil millones de páginas de, en internet. También busca en más de 82 millones de artículos indexados, ¿cierto?, de, de artículos que pueden estar en base de datos como Scopus, eh, artículos que pueden estar dentro de Easy, también eh, se basa en Crossref, Crossref ¿cierto? que es la institución que otorga los números DOI, y en la base, en la base de datos misma de, de Crossref, eh, también puede buscar ciertas similitudes dentro de estos artículos a los que se les ha otorgado un DOI. Y también, por supuesto, busca en este minuto en más de 1.400 millones de trabajos de estudiantes, que pueden ser tanto alumnos de pregrado o de posgrado, que son los que depositan, bueno, una vez que ya se autorice ¿cierto? el depósito, para que pueda ser comparado con otro. Eh, en el caso de nuestra universidad, recuerden, eso no va a pasar todavía, pero son más de 1.400 millones los trabajos con los que sí podemos comparar los, que sean depos los, los trabajos que nosotros nos han entregado o los artículos que nos han hecho llegar. ¿Cómo se ingresa eh, a Tornitin Originality? De la forma que ustedes acaban de hacerlo, les llegó esto para que también... Ustedes ya que saben cómo hacerlo, si algún académico tiene alguna, alguna duda de, de cómo activar las cuentas, porque hay muchos eh, miembros de revistas que no están en esta en esta capacitación, ¿cierto? Así ustedes los pueden orientar. No eh, sé, Rodrigo, oh, si tú me puedes ayudar con las preguntas que me parece que van apareciendo en el chat, o oh, Soledad. Sí, yo te eh, voy ayudando Ya, ya. entonces, eh, ayer les llegó un correo de NoReplay, ¿cierto?, de Turnitin, con la invitación para que se generara la cuenta. Me parece que eh, afortunadamente ya todos lo hicieron. Eh, en esta cuenta había que crear un, un usuario y también una contraseña, ¿cierto?, para que pudieran tener acceso. Y estos eran los pasos que ustedes tuvieron que seguir para configurar la cuenta. Ustedes ya lo hicieron, así que no habría problema con eso en este minuto. Entonces, eh, ahora, ¿qué hacemos? Eh, para ingresar a esta nueva versión de Turnitin, debemos ingresar, vayan ustedes haciéndolo conmigo, ¿ya? Para que vayan viendo cómo funciona todo esto. Eh, tienen que ingresar a uchile.turnitin.com. Desde esa dirección, ingresan y les va a aparecer el casillero para ingresar el nombre de usuario que ustedes especificaron y la contraseña que, se que especificaron al momento de crear sus cuentas. En mi caso, el usuario en mi correo institucional y voy a colocar aquí mi contraseña. Entonces, luego de esto ya se abre, cierto, el home de esta nueva versión de, de Turnitin. Eh, yo tengo más opciones porque tengo calidad de mmm, administradora, algo así. <ríe> lo digo. Soy, soy más que instructora, pero bueno, eh, sí. tengo más, más opciones que ustedes en el fondo ya por eso me parecen más aquí eh, más más, eh, más alternativas para limpiar pero a ustedes les va a aparecer esto eh, y para ingresar al alternative originality lo que tienen que hacer es iniciar entonces ingresan aquí a iniciar y ya podemos ver lo que tenemos aquí nosotros ingresado aquí se van a ver en esta página se van a ver todos los archivos eh, que ustedes han ido subiendo a todos los artículos, o si alguien decide también usarlo para eh, analizar los trabajos de sus estudiantes, también los van a ver acá. Eh, si se fijan, yo ya tengo creadas dos carpetas, eh, y les voy a mostrar inmediatamente cómo podemos comenzar a subir archivos a estas carpetas. Eh, yo ya ingresé un artículo, les voy a decir al tiro cómo se ingresa. ¿Por qué lo ingresé? Para no demorarnos tanto, porque de, de pronto depende mucho del tamaño del artículo, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto es el tiempo que se demora en generar el reporte de similitud? Pueden ser pocos minutos, pero también pueden ser fácilmente 10 minutos, dependiendo del, del tamaño. Eh, ¿qué, tipo, qué, ¿Qué artículos o documentos analiza Turnitin en relación al tamaño de palabras, por ejemplo? No analiza nada que tenga menos de 20 palabras y el máximo son 800 páginas. Entonces ustedes verán que lo que se demora en, en, una, en un artículo que puede tener tres páginas y uno que se tengan 800 páginas, ahí está la diferencia de lo que se puede demorar en cargar el artículo. Entonces, eh, yo ya lo tengo cargado, pero para que ustedes vean cómo se hace, vamos a cargar otro artículo. Vamos a cargar, algunos de ustedes que ya están ocupando el anterior se van a fijar que esto es totalmente distinto a lo que hacían antes. Entonces, vamos a cargar. Aquí yo puedo seleccionar los archivos y también puedo arrastrar y soltar el archivo. Entonces, voy a la carpeta donde tengo mi archivo. Y en este caso, eh, le voy a pedir que cargue este artículo. Ya lo arrastré. Aquí aparece el título del artículo. Y aquí yo ingreso el nombre del autor. Vamos a poner aquí a Soledad. Una vez que eh, ingreso lo, lo, los datos que se solicitan, ahí sí. Voy a, cabecito dice confirmar. Y si me equivoqué, si ingresé mal los datos, cargué mal el archivo, también puedo desde aquí, desde el tacho de la basura, llevar esto a la papelera, ¿cierto? Y hacerlo de nuevo, no hay problema con eso. Entonces puedo eliminar, si me equivoqué, puedo cancelar, y si está todo ok, confirmo. Y en confirmar, eh, se empieza a cargar el archivo. Fíjense acá abajo, está girando, ¿cierto? Aquí esta ruedita que dice que ya el archivo se está cargando a nuestro home de, de turnitin. Y aquí me avisa que ya está listo, que sería este artículo el que está... Cargado. Y además de eso, lo que hace es que empieza a procesar aquí, donde dice similitud, empieza a procesar porque está generando el reporte y aquí es donde se puede demorar cierto, el tiempo que corresponda de acuerdo al tamaño, al tamaño del, del documento que estamos analizando. Eh, Janet, como uh -huh. este es el momento del relleno mientras procesa. Pues lo estamos haciendo en vivo, sí. eh, pregunta Luis Felipe, que tengamos estas cuentas, ¿significa que las anteriores ya no estarán vigentes? Eh, ambas cuentas van a estar vigentes, porque ambas plataformas están activas, ¿ya? pero nuestra recomendación sí es migrarse a esta plataforma, pero los documentos que estaban revisados en la anterior plataforma no se mueven a, esto, a esta, ¿ya? Eh, pero nuestra recomendación es migrarse a esta, que es la nueva de Turnitin, porque no, no está confirmado, pero probablemente la anterior la, la vayan eh, dejando sin actualizaciones o, o, o, no, o la vayan finalmente desactivando, pero eh, por eso recomendamos utilizar esta. Eh, Soledad, envié el, el mail eh, con la invitación, así que eh, espero que, que ya lo hayas recibido. Eh, Iván nos consultas si y la base de datos de consultas, ¿hay datos sobre en qué idioma están?, eh, envié recién un correo al proveedor así que espero que antes del taller me conteste eso, Yanet y vamos en un... término, gracias gracias por el, por el relleno <risa> eh, si se fijan eh, ya generó el reporte de similitud dice acá que hay un 35% de coincidencia o similitud de este artículo con eh, todos eh, con, con, los, con los documentos con los que los comparó cierto, todo lo que está dentro de la base de datos de, de, de Turnitin y también lo que están en, en, en internet, ¿cierto? Y revista publicada y qué sé yo. Entonces, eh, antes de ir al reporte de similitud, yo les quiero mostrar algo que es muy distinto a la versión anterior y que, y que facilita mucho, facilita mucho, eh, digamos, cómo como ir organizando la información, es cómo se pueden crear las carpetas. Eh, acá arriba dice agregar carpeta. Si se fijan, yo eh, hice aquí dos carpetas. Una carpeta es eh, para la revista Meridional, por si el profesor Marcelo Sánchez quisiera tener eh, todos los artículos de su revista Meridional acá, y también esa otra, por si él quisiera tener un curso, eh, para analizar los trabajos de un curso, yo inventé el curso de Historia de la Medicina, por si él quisiera, ¿cierto?, eh, tener ahí alojados los, los, los artículos o los trabajos que les van a enviar sus alumnos. ¿Cómo se agregan las carpetas? Es muy fácil, aquí arriba, agregar carpeta, cliqueo, se abre esta ventana donde le doy el nombre a mi, a mi carpeta, supongamos Cuadernos de Historia, y agrego. Aquí ya tengo la, la carpeta Cuadernos de Historia. Puedo ir creando carpetas dentro de las carpetas, por lo tanto yo podría ir eh, dentro uh -huh. de la carpeta de Cuadernos de Historia, y aquí nuevamente agregar otra carpeta. Cuadernos de Historia número 54, por ejemplo la agrego, y si quiero puedo agregar otra, eh, cuadernos de historia número 55, etc. Y voy agregando las distintas carpetas. Entonces, en mis archivos, cuando yo voy cargando los, eh, los distintos artículos, puedo seleccionar, por ejemplo, este artículo que yo acabo de cargar y que me arrojó un 35% de solicitud, yo lo puedo marcar acá y lo puedo mover a una carpeta. En este caso, lo cliqueo, desde acá arriba, lo muevo, y lo quiero mover ¿dónde? A cuadernos de historia, número 55, y lo muevo. ya Entonces ahora tenemos eh, tres carpetas en mi, en mi, en mi home de Turnitin, tenemos cuadernos de historia, historia de, de la medicina y meridional, y en cuadernos de historia, número 55, está el artículo que acabo de eh, del que se acaba de generar, digamos, el reporte de similitud. Yo no sé si Isabel... Tú pudieras comentar porque tú trabajabas ya hace mucho tiempo con la anterior versión y me parece que es bastante más amigable a cómo se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Eh, sí, o sea, ahora se hace todo mucho más fácil porque al principio, o sea, en el otro, eh, la crear carpeta era bastante complicado, o sea, se podía pero tenía un proceso distinto y era más bien Engorroso. poco amigable. yo hice una carpeta, pero al final dije no, mejor no la voy a usar porque la verdad es que tenía que meterme en otro lado, después volver y cuando quería agregar otro eh, me decía qué clase quieres crear, cosas como muy específicas para algo que en verdad no era tan específico, entonces ahora obviamente está mucho mejor. sí. En realidad yo también encuentro que, que es así, es mucho más amigable. Bueno, si no me equivoco, yo dentro de la carpeta Historia de la Medicina, era aquí, en meridional, también había cargado otro, otro artículo, cuyo autor es el señor Rodrigo Donoso. Entonces, eh, vamos a ver ahora los reportes de similitud. El reporte de similitud se ve cliqueando sobre el porcentaje. Este color que puso aquí, es eh, más bien son colores como de advertencia. Eh, de repente puede salir un rojo cuando la, el, el, la similitud es muy alta, un celeste cuando ya es un poco menor. Eh, en el fondo trata como de, de, de hacer como un semáforo, ¿cierto? De, de, lo, de, de, qué, de qué tan baja o tan alta está siendo el porcentaje que encontró de coincidencia o de similitud. Entonces, para ver este reporte, tenemos que cliquear acá, en 42%, y ya lo que estamos viendo es el reporte propiamente tal. Quiero contarles que estos ejemplos que yo tengo aquí son artículos reales que realmente fueron rechazados, <risa> entonces lo conseguí y fueron rechazados por varios factores, me imagino que entre otros factores tal vez porque se encontraron eh, muchas similitudes con otras fuentes, así que aquí tra estamos trabajando con un artículo eh, real que se presentó a una, a una publicación Como ustedes ven eh, Lo primero que podemos ver al lado derecho de la pantalla Es el porcentaje de similitud que lo, encontró, que, lo, que lo muestra acá arriba, ¿cierto? Y un resumen de las fuentes Lo que estamos viendo ahora es un resumen de las fuentes Donde va, encontrando, donde va mostrando eh, Todas las principales fuentes Donde encontró algún tipo de similitud Obviamente la primera La va, va mostrando de orden de la más alta al más bajo, o entonces sea, aquí nos dice que en esta fuente hay un 15%, encontré un 15% de similitud, en esta otra fuente un 7% y así eh, consecutivamente. Eh, ¿Cómo podemos saber dónde, desde dónde, qué, qué tipo de recursos es esto? Siempre indica acá abajo de dónde es esta fuente. Esta fuente la sacó de internet, se fijan ahí eh, internet Internet, aquí hay una que sacó de Crossref encontró en esa base de datos las coincidencias, y también eh, les pueden aparecer trabajos de aquí, si se fijan en el 27, dice trabajos entregados por, por los alumnos, ¿cierto? Que es cuando ya eh, están todos estos trabajos que nos entregan los alumnos y se depositan en Turnitin, en la misma base de Turnitin. Este es, es un resumen de las fuentes, eh, al mismo tiempo ya el texto mismo va marcando, si se fijan, va marcando también con distintos colores, estos colores también tienen que ver con los niveles como de advertencia, eh, y, y nos va subrayando en el fondo cuáles son los párrafos eh, que, fue, que fueron detectados como muy similares a otros que ya estaban publicados. Si se fijan, aquí eh, hay todo un párrafo que es casi, digamos, completo, idéntico a uno que se obtuvo de esta fuente, la fuente número uno que es esta, ¿no? Dice intushistoria.uy que debe ser una, es un, como un repositorio de una universidad. Entonces, es, la, es la revista Historia de la Universidad de Adolfo Ibañez. Eso. Entonces, eh, si se fijan, yo marqué acá, ¿cierto?, el número uno, y aquí se abrió en la ventana del lado izquierdo, se abrió un poco más de información acerca de las fuentes desde donde lo tomó. Entonces, también nos muestra el enlace, si quisiéramos nosotros ir a ver la fuente a la, al repositorio mismo, podríamos hacerlo desde, desde acá, porque está el enlace para que lo podamos hacer. Y más abajo va mostrando, subrayando, este es el texto completo del recurso. Eh, también eh, cuando toma recursos de internet, lo que le da pri, eh, prioridad o privilegia al texto, ya más que las imágenes, para que lo tengan claro, eso sobre todo pensando en recursos que están ya como en internet, eh, eh, lo que privilegia es el texto más que más que las imágenes. Que aquí no van a encontrar imágenes, sino que básicamente van a encontrar texto. Entonces, si se fijan aquí ya eh, podemos ver la similitud de este párrafo con lo que se muestra aquí, que es el texto texto real con el que se comparó. Entonces, ¿cuáles son los análisis que uno debe empezar a hacer? Por ejemplo, eh, Aquí, eh, que está, este ter, está, está todo este párrafo cierto marcado, lo primero que tengo que ver es si existe alguna cita. Entonces, porque Turnitin, ¿qué es lo que hace? Eh, por ejemplo, eh, va a dejar fuera todo lo que encuentre entre comillas, por ejemplo, lo entiende como una cita, eh, como, como, como un contenido que está siendo citado, y también lo que encuentre en bloques de textos, para ellos también es una cita o algo que debería estar citado. En este caso, si yo encuentro esto, que es harto, ¿cierto? Es, digamos, una, una buena cantidad de palabras, las que está haciendo en el fondo, eh, o sea, son similares al, al, a lo que ya existe, tengo que ver primero si esto tiene una cita en alguna parte. Si dice, eh, por ejemplo, como dijo el señor XX en su trabajo tanto, y empieza, se abre en comillas, ¿cierto? Y empieza con el texto hasta que hay un cierre de comillas, que me da la impresión que en este caso no es así. Lo que hay son notas al pie de página, que no es exactamente una citación. No sé si Rodrigo me puede ir eh, eh, ayudando con eso, pero me parece que no, no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Poner una nota al pie de página que estar eh, poniendo entre comillas o en bloque de texto lo que nosotros estamos trayendo de otros de otro recursos. Vamos a ver otras fuentes. Por ejemplo, eh, aquí donde decía resumen de fuentes, yo también puedo pedir que me muestre todas las fuentes donde, donde encontró que hubo coincidencias. Entonces, aquí ya va a listar. Se un poquito. Aquí está. Mientras tanto, Janet... Ah, perdón. Bueno. Eh, no, sigue nomás. Nos pregunta Adrián si detecta parafraseo. Sí, detecta parafraseo. Y además el eh, texto fantasma o en blanco muchas veces, eh, o sea, muchas veces, pero eh, un autor podría eh, marcar entre comillas un texto para hacerlo pasar como, eh, para que no lo detecten estos sistemas, eh, pero eh, eh, tú no tienes capaz de, de captar esa, esas situaciones, ponerlo entre comillas y después ponerlo texto en blanco, después ponerlo en, en blanco y no ocultarlo de alguna manera, eso, eso, eso también lo detecta. También lo, que detecta, perdón, eh, también lo que detecta es, eh, como menciona Rodrigo, cuando se pone texto en blanco con el objetivo de aumentar la cantidad de páginas de un artículo. Por ejemplo, yo puedo poner todo un párrafo y después ponerlo en blanco. Eh, para todos los efectos de contabilización de palabras, hay, hay, hay palabras, pero el tema es que no se ven, ¿cierto? Pero igual son palabras que van sumando al artículo. ¿Cómo se detecta esto? Fíjense que aquí... Eh, hay una banderita, ¿cierto?, una bandera roja que dice marcas de alerta. En este caso no hay ninguna, en este artículo no hay ningún texto oculto, no hay ningún párrafo oculto, no hay ninguna, eh, ninguna digamos, letra. Nosotros vimos uno, Rodrigo, en el curso de capacitación, donde habían autores que ponían, por ejemplo, la E en griego, después en cirílico, después, se fija entonces, y las van, las van ocultando. Bueno, aquí en este caso, en este artículo no hay ninguna marca de alerta, o sea, en ese sentido estaría ok. Eh, bueno, aquí ya mostró todas las fuentes, siempre desde la, desde la que encontró más coincidencia hasta la que encontró menos. Si yo despliego la primera, va a ir, no sé si se si fijaron lo que hizo, fue al texto a mostrarme todas las coincidencias que encontró en esta fuente. Lo mismo pasa aquí de nuevo, subo eh, para achicar ahí la pestaña, si quiero ir al, a la segunda fuente, que también la sacó de internet, también la despliego y va al texto y nos muestra las coincidencias que encontró de esta fuente. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo con todos para ir viendo las, las distintas coincidencias y, y comparando, ¿cierto?, Aquí está en el número 4, ¿cierto? Lo destaca con verde, ¿cierto? ¿Cuál es la signitud que encontró? Y también lo indica aquí al lado derecho, ya en el texto original, donde desde donde se supone que eh, se habría tomado esta información. Listo. Entonces, eh, Rodrigo, no sé si tienes algo que agregar en esta parte. Eh, no, Janet, solo bueno mencionar que Iván está preguntando si existe algún criterio automático para decidir si hay posibilidad de plagio, por ejemplo, desde el 15% de similitud hacia arriba, ¿cierto? En uh -huh. realidad esas son decisiones que deberían, bueno, se hace un chequeo que es el que está revisando Janet, pero determinar desde qué punto, hasta qué punto parte el plagio, eh, son decisiones que deben tomar la, las universidades o las facultades para para ver la consideración sobre, sobre el plagio. No Turnitin no entrega un no, no dice desde el 15 o del 20% se considera plagio. No, no, solamente entrega la, la, las cantidades y es eh, a juicio en este caso del, del evaluador y si la universidad pone un piso un, un margen es en lo que en lo que se debería considerar, pero no Turnitin no lo hace. Claro, más bien tendría que ser el comité editorial de la revista la que estableciera como esos criterios, ¿no? De, de cuánto sí. para ellos ya va a ser, no sé, un porcentaje alto de plagio. Bueno, vamos a ir afinando un poco más lo, lo, este reporte. a agregar 5? una cosa? Uh -huh. Disculpen, un comentario. Es que se me acaba de ocurrir otra cosa, eh, o sea, que dice relación con lo cuidadoso que hay que hacer con esto, porque... Eh, por ejemplo, en una página como academia.edu, que muchos profesores tienen perfiles ahí, ellos van subiendo, por ejemplo, eh, ponencias, no artículos, y esta página te puede arrojar, el Turnitin te puede arrojar similitud con ponencias que están, entre comillas, publicadas en academia.edu, pero en verdad no están publicadas, sino que acá, o sea, no... no no indiza, es mera difusión, y eso no se considera plagio. Entonces, hay que tener alto ojo con ver cuáles son las fuentes de las que viene eh, la información, porque no siempre va a ser plagio, eso nomás. Sí, por lo mismo el claro. criterio está del que analiza el informe de, de, la de similitud. Exacto. En todo caso, cuando, si, si no me equivoco, cuando estamos hablando de artículos de revista un artículo de revista siempre tiene que ser original, entonces eh, si yo vengo acá a Turnitin porque me, me, o sea, quiero analizar los artículos de mi revista y resulta que ya me, lo, me los estoy encontrando publicados en internet en una conferencia, ¿qué yo, ahí hay que hacer también ese análisis, en el caso de los artículos de revista, ¿no? que, que deberían ser todos inéditos y originales. Sí, ahí ¿Ya? Una, uh -huh. tengo una pregunta, eh, eh, Respecto a la originalidad, ese es un tema, por ejemplo, a mí me tocó eh, traducir un artículo mío que estaba publicado en inglés como capítulo de libro y eh, actualizarlo y, y, y eh, como tra tra eh, transformarlo para una revista académica en Chile, porque estaba, eh, estaba publicado en el extranjero y tenía explicaciones que sobran en Chile, y averiguamos bien, y fíjense que la traducción de mi artículo con las transformaciones ya lo convierte en original. Entonces uh -huh. hay que preguntar con scopus, con cielo, con, directamente, porque eh, la originalidad, eh, justamente no, una charla no es una publicación. Por lo tanto, la creación de un, de un un, un texto llamado artículo eh, ¿no? en revista, es original. O sea, la traslación de una charla ¿no? y ajustada a artículo, sí es original, sí vale como original. Claro. Entonces, por eso es tan importante lo que dice Pablo, porque uh -huh. eh, lo uno no quita lo otro. Por ejemplo, yo estoy haciendo eso, de hecho, ahora tengo una charla que di y la convertí en texto y, y no la puedo publicar así. Uh -huh. Es N trabajo convertirla en artículo académico. Claro. ¿No? Y, es, y es, es otro texto. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, por eso hay que sí. eh, tener muy claro qué es eh, publicación y qué no lo es. Exacto. Y como academia es un sitio privado, Uh -huh. No es publicación. Bueno, yo creo que es importante explicitar de dónde viene ese trabajo. En el fondo, decir esto fue originalmente una charla y ahora sí, pie de, claro. pie de página, porque sí. ahí uno se asegura y de ahí ya viene la cuestión totalmente transformada, pero uno ya da cuenta explícitamente del camino que recorrió ese texto. Creo yo que ahí uno, uh -huh. uno debiera, Ex ¿no? Sí, sí. Y, y la otra cosa que quería, a ver si podia, pudiéramos eh, discutir un poquito el tema del de porcentaje que consideramos plagio. Eh, más allá de nuestro propio criterio y de ver efectivamente si hay, si es, no, si es eh, no, de la charla o de, de algo, ¿no? Que no, estamos limpios de eso, hemos resuelto que lo que queda, por ejemplo, es un 10% o lo que queda claro. un 15 o un 20, ¿cuál es la experiencia de ustedes al respecto como para pa formarse criterio, para compartir un poquito de...? Yo, yo no sé si tal vez al final cuando terminemos, la, lo, los eh, profesores y profesoras que han usado Turnitin hasta ahora, como Isabel, no sé quién más ha estado usa, usando activamente la anterior versión, podrían tal vez compartir su experiencia, ¿te parece? Eh, al final, okay. por mientras... Gracias. Eh, eh, como explicando cómo se puede ir eh, analizando más este artículo y cómo ir afinando también el reporte de similitud de manera que el porcentaje no sea vaya vaya como bajando y teniendo como una cantidad ya más real si se fijan acá arriba hay una tuerca siempre estas tuercas son para configuración cierto y nos aparecen distintas estas distintas alternativas para configuración por ejemplo eh, nosotros podríamos pedir a Tronetín que nos excluya Dentro del informe de solicitud, todo lo que aparezca en las bibliografías. ¿Ya? Si lo queremos excluir, eh, cliqueamos Bibliografía y damos acá Terminado. También nosotros podríamos pedir que excluyera las citas. ¿Y qué va a entender Turnitin como citas? Yo les expliqué antes que era eh, lo que encontraba entre comillas o, también, o tal vez también lo que encontraba en bloque de texto. En este minuto eh, aparecen, si se fijan acá es solamente la primera la que está operativa, la segunda está en desarrollo, le falta todavía un poco de ahí de, de, de, de afinar ciertas cosas para que esté habilitada, así que por eso se ven iguales, en el fondo pueden usar solamente la primera. Y también hay otra manera de afinar que es eh, las coincidencias menores. Por ejemplo, si se fijan, eh, puede que haya coincidencias eh, en tres palabras, cuatro palabras, cinco palabras, son palabras juntas, ¿cierto?, en las que aparece coincidencia. Entonces yo le podría decir que no me considere nada mi reporte de similitud que sea superior a ocho palabras, digamos. ya. O sea, que dice menos de ocho palabras. O sea, si me encuentra menos de ocho palabras juntas, también ignórelas para mi reporte de similitud. O sea, va a empezar a, a considerar desde nueve palabras juntas, ¿cierto?, eh, hacia arriba también nosotros podríamos pedir que excluyera de este informe todas las fuentes que encontró el internet, o que excluyera todas las publicaciones, que excluyera también Crossref, los trabajos, el contenido publicado de, de Crossref, y también que excluyera de este informe de similitud los trabajos entregados por los alumnos. Y una vez que yo doy estas configuraciones, pongo acá terminado, y eh, el porcentaje cierto ya debería, eh, reducir. Estoy, Parece que se me quedó como. A ver, voy a Ahí está. Se fijan que había, se me había quedado como pegado, se si actualizó la página. Si se fijan, era un 42% de similitud, con las configuraciones que yo acabo de hacer, bajó a un 29% de similitud. Lo que va a depender de las políticas de cada comité editorial de si esto es alto o bajo para ustedes, ¿cierto? Eh, también estas configuraciones se pueden hacer desde la página de inicio, desde aquí, donde dice configuración. Yo ya podría ir dejadas configuradas este tipo de exclusiones, pero la verdad que si no lo hago, no pasa nada, lo puedo hacer desde aquí. También puedo excluir fuentes desde acá mismo, por ejemplo. Si yo quisiera que excluyera esta fuente, que es Amazon, por ejemplo, que seguramente es una cita, cierto, una referencia a un libro, yo le puedo pedir que lo excluya aquí en este ojito, dice excluir, y ya luego se excluye. Eh, si lo quiero recuperar, tengo que ir acá arriba donde dice una eh, similarity exclusion, lo cliqueo, y ya lo puedo recuperar. Puedo incluir todas las fuentes y... Lo recupero. Vamos a terminado. También puedo hacer lo mismo desde acá. Desde, ya, desde el texto puedo escoger, por ejemplo, aquí en el 5 se va a abrir una pantallita y que dice excluir este texto dentro del análisis del reporte. Es por eso que es importante que ustedes hagan ese análisis, de, de, de ver qué, qué cosas se pueden se pueden ir como excluyendo de manera que sea lo más eh, fidedigno posible, ¿cierto?, La, el informe de similitud. Lo importante en el análisis, eh, en lo que hay que fijarse, cuando ya son párrafos como estos, que son párrafos bastante largos, ¿cierto?, y que, eh, digamos, hasta donde yo detecto, ninguno tiene como una citación o una referencia o una cita, que es lo que nosotros debemos hacer siempre para evitar... Eh, caer en esto, ¿cierto? Eh, que, que, que aparezcamos en estos, en estos informes de similitud y que en el fondo se nos diga que estamos plagiando algo simplemente porque no lo estamos eh, citando como corresponde. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? como la parte práctica Es que es súper intuitivo, Janet es súper intuitivo, de hecho estaba ahí comentando en el chat que yo me, me acabo de subir dos ensayos míos, para ver qué pasa con dos ensayos <risa> míos, entonces ya. vas haciendo el barrido y todo, es maravilloso es muy fácil, es muy intuitivo entonces no, sí. al, al menos yo no, no, no tengo duda Sí, Rodrigo tú querés o Cristian tal vez, no sé si quieren aportar algo a esta parte como práctica ¿Algo que se me, se, me, se me vaya en este minuto? Eh, yo no, Janet, solo que coloqué en el chat la, la respuesta a la pregunta que hacía Iván sobre los idiomas, así que ahí coloqué una página sobre, acerca del contenido que envió en este minuto el, el proveedor. Así que... Ya. Eh, ¿Cómo puedo yo archivar este, este, este reporte? Vamos a dejar esto para allá. Eh, aquí voy a ir a mis archivos. Yo estoy acá, ¿cierto? Eh, era, a ver. No, aquí está, esto terminado. Había, el Rodrigo, no, no recuerdo en este minuto, aquí, pues aquí no. ¿Se puede imprimir? Sí. El reporte de, Sí, exactamente, aquí era. Aquí tenemos el, el, el, el reporte, ¿cierto?, de similitud. Y para que ustedes puedan imprimirlo, guardarlo en, en PDF, lo pueden hacer desde acá. Se fijan, aquí está la opción. Está generando una vista previa de impresión en este minuto. Y eh, ustedes podrían, ¿cierto?, ya tener aquí el reporte. Luego van acá... Espérense un segundito para que lo vean correctamente aquí. Luego van a la opción imprimir y aquí lo pueden guardar como PDF. Como, como PDF, guardan, le dan un nombre, ¿cierto? Eligen la carpeta, escritorio y guardan. Y luego, obviamente, esto no significa que sea como el reporte definitivo. Ustedes también pueden ir... Eh, eh, luego pueden ir aplicando como, como más, eh, afinando más este reporte de, de, de similitud y pueden volver a imprimirlo, pueden volver a archivarlo, no es que ya sea eh, como el reporte definitivo lo que ustedes obtienen aquí, porque a esto yo podría seguir aplicando más y más eh, filtros, por ejemplo, que saque los trabajos entregados por los alumnos, alumnos que, que están dentro de Turnitin, termino acá, y se fijan ya como que va bajando un poquito más. Entonces, todo depende de los criterios que ustedes tengan como comité editorial, reunirse, decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro criterio para ir analizando esta información? Eso yo creo que eso es realmente lo más, lo más importante. Mm -hmm. Otra cosa interesante que tiene Turnitin que tiene esta versión es que es bastante fácil eh, ir agregando... Eh, los profesores que van a trabajar con la cuenta, aprovechando que ya tienen una cuenta de Turnitin, y que quieren trabajar tanto para sus revistas como para, su, para sus clases, eh, lo que pueden hacer es crear una carpeta con el nombre de la clase o del curso. En este caso, yo hice una carpeta para Historia de la Medicina, pensando en el profesor Marcelo Sánchez, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera que, que los alumnos me hicieran llegar sus trabajos a través de Turnitin, lo que tengo que hacer es, Marcar la carpeta, al marcar la, la carpeta se activaron estas distintas opciones acá arriba, ¿se fijan? Entonces yo voy aquí a editar, le doy un nombre a la carpeta y digo acá que por favor me habilite los, el, eh, los enlaces de entregas de los estudiantes. Yo activo esto y aquí doy una fecha de caducidad. Por ejemplo, les digo en la clase le digo a mi alumno la fecha de entrega final para este trabajo, Va a ser el 30 de mayo, supongamos. Entonces yo acá en el calendario, eh, aquí, ahí, escojo. Aquí lo vamos a dejar el lunes 31 de mayo. Esa va a ser la fecha de caducidad para la entrega de los trabajos. Y como se fijan, se generó una URL aquí. Ya. Esta URL es un poquito larga, entonces yo acá la copio. Aquí vamos a guardar esta información, esta configuración, y lo que yo luego ya tendría que hacer es enviarle un correo electrónico a todos mis alumnos, donde yo les copio la URL en el correo. Pégala en, la... ¿Ah? man... en el chat para que te mandemos. <risa> claro, tienes razón, sí. Aquí. Ahí para que me manden cualquier cosa, ¿ya? Si se fijan es súper largo, pero no importa. Entonces aquí ya eh, llegó la invitación. Entonces qué tendrían que hace, hacer el alumno: escribir su nombre, su apellido, su correo electrónico, se seleccionar el archivo desde su equipo, ¿cierto? Cuáles son los requisitos del archivo? Aquí están. Que es lo mismo que eh, son los mismos requisitos para ingresar cualquier archivo a at Turnitin, ya que debe tener menos de 100 megas, que el, el, el archivo más chico son de, de 20 de 20 palabras, el más grande de 800 y los distintos formatos que se, pueden, que se pueden, digamos, subir. Aceptar los términos de las condiciones, hacer este captcha, ¿cierto?, de, de, de que no soy un robot, ¿cierto?, el que está ingresando cosas, y una vez que hago todo eso, el alumno ya puede eh, mandarle, ¿cierto?, el, el artículo. Yo lo hice aquí en Historia de la Medicina, todavía no me llega nada, así que quedan todos reprobados. ¡Ja, <risa> Eh, se entiende, ¿cierto? Así que para los profesores que quieran trabajar, para... ¿Sí? ¿puede ser que, lo... sí, una pregunta? Dime. ¿Sí? ¿Puede ser que, perdón? Sí, dime. Cuando uno tiene esa opción de que, de, de que te entreguen los trabajos, ¿no se puede dejar ya eh, como una tarea predispuesta que te genere los reportes a medida que van llegando los trabajos? Así como, como algún. algún algo que diga automáticamente genérame los reportes mientras. No sé si alguien puede eh, enviarme efectivamente un trabajo. Como para ver si lo empieza a hacer es. automáticamente. Ya. Uh, a ver, historia de la medicina. Sí. No te la historia. No. No, no era aquí tampoco, era. No sé si eh, cuando, cuando nosotros, aquí está, lo empieza, lo empieza a hacer al tiro, mira. Eso era lo que te quería explicar, porque cuando Perfecto. empezamos, hice la primera carga, no sé si te acuerdas cuando hice la, la primera carga, eh, al momento de cargar empieza a procesar automáticamente, que es lo mismo que está haciendo acá. Te fijas, ya lo cargó y lo está procesando al tiro. Perfecto. Entonces de, depende de, del tamaño del, del documento que, que haya enviado Rodrigo en este caso, es eh, lo que se va a demorar en hacer el reporte de similitud. O sea, vas a poder, en el fondo, eh, pedirle a tus alumnos que te manden los, todos los artículos hasta cierta fecha e inmediatamente va a empezar a hacer los reportes de similitud de, de todo lo que vayan subiendo. Eh, ¿Eso? ¿Sí? Puedo hacer un comentario. No sé si este es el momento de hacerlo o no, pero estaba pensando en. Eh, porque esto igual impacta en la cultura. De la, de la relación enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y, y tiene una parte cuantitativa, eh, o sea, yo encuentro que la, la buena práctica es súper, eh, o sea, eh, esto apunta hacia una buena práctica y hacia la, la integridad ¿no? E, y la ética para cuidar a la comunidad, eh, eso, Ese debiera ser el enmarque, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo como autom automatizante y, y cuantitativo, que, que a mí me, me, me deja un poco atravesada. Eh, no sé si habrá espacio para conversar sobre eso. O sea, yo encuentro que para la revista está estupendo, yo no, ese no es el punto. Pero para la sala de clase, eh, a mí me complica un poco. Claro, es, es optativo en realidad. Si ustedes lo quieren usar para eso, lo pueden hacer. Porque me imagino que, claro, como eh, a, a ti te puede provocar ciertas ciertas dudas, ciertos cierto, cierto reparos, a otros profesores tal vez ninguno. Entonces, claro, les sea, claro, les no, sea como, como, fácil, como fácil usarlo. Así que, en el fondo, sí, claro, como como, como facultad y como eh, es, es interesante tener como eh, tal vez un criterio común, ¿cierto?, eh, acerca de estas cosas. Yo lo, yo lo encuentro positivo, pero eh, si para alguna, algún profesor le, le es cómodo hacerlo, pero como, como tú bien dices, sí, deberían ser, creo yo, eh, como, no sé si políticas, pero estas conversaciones que es donde se pueden establecer criterio, criterios de trabajo similares. Mm. Y no, no solo claro, en este caso, claro. sino que para todos los casos, para todos los grupos que trabajamos ¿cierto? dentro de una institución, todos deberíamos manejar como criterios, creo yo, ¿no? similares de, de trabajo, así que... Claro, es. sí, y sobre todo en pos de eh, encontrar, eh, form, eh, crear eh, prácticas cotidianas y culturas que sean cuidado, que, que busquen cuidar. En ese sentido, si uno lo enmarca como algo provechoso, por ejemplo, como una herramienta de autoedición, o sea, no de control, sino que eh, diciéndoles, miren, uno comete estos errores todo el tiempo, y eh, normalmente no nos han enseñado a eh, escribir correctamente y usando fuentes de forma transparente. Entonces esta herramienta nos ayuda y nos avisa donde hay problemas. Eso es distinto a decirle, eh, y además tiene que hacer esto porque eh, el plagio está prohibido. Claro, ¿no? por supuesto. O sea, sí. Siempre hay como fomentarlo desde el lado, desde el, desde, el, desde más bien dicho, desde el sentido de la buena práctica, no, para, no, como, no como una herramienta que nos sirva para censurar, ¿no? O, y, o para castigar. O para castigar. No, claro, lo digo porque yo participo en otro, en un consorcio de universidades, y ahí se aplica de esa forma, y yo me he negado a usarlo. Claro. Eh, ¿no? Es una, una herramienta de, de coerción, digamos. Exacto, Entonces, por, eso, por eso yo partí diciendo en algún minuto claro. que más que hablar de buscar plagio, mm. esta herramienta busca similitudes y coincidencias. Mm. Claro. Ya siempre, siempre plantearlo desde ese punto de vista y no, y no decir, nosotros hemos suscrito este, este software antiplagio porque no queremos que usted plagie, no, no, se, trata, claro. no se trata de eso, mm. sino que... Eh, porque es, bueno es. más bien darle como el otro sentido el sentido claro. más, más positivo y enseñarle a nuestros alumnos no, no solo porque a mí me parece tal vez positivo eh, si lo usamos como en la sala de clase digamos porque yo creo que es bueno fomentar en los alumnos desde el primer año ojalá eh, las buenas las buenas prácticas en este tipo de cosas eh, tal vez muchos de ellos tal, tal vez ni siquiera sin saberlo, muchos de ellos van a van a van a seguir una carrera Exacto. académica o una carrera de investigación porque no todos nuestros alumnos siguen, siguen investigando y, y no todos terminan publicando, pero hay muchos que sí se interesan en seguir en el camino esa carrera de la investigación y de la bueno. publicación. Entonces es bueno fomentar en ellos, y sobre todo hoy en día que Internet está lleno de cosas, lleno de cosas, que, que pueden ser, digamos... Eh, fake news o información que no tiene ninguna fuente que los chicos llegan y copian y cosas eh, o, o, o, o repositorios eh, que no son legales para la obtención de textos completos, por ejemplo entonces el tema de la legalidad, claro a uno nos, nos puede gustar o no pero hay ciertos aspectos legales que uno igual, sobre todo si estamos en una institución pública como la, la universidad debemos resguardar, nos gusten o no nos gusten las leyes, la ley de propiedad intelectual por ejemplo, dice Después de 70 años muerto un autor, eh, un, un texto pasa a ser de dominio público. A mí no me gusta eso, o sea, es como mucho tiempo, ¿te fijas? Pero como, pero como Universidad de Chile, institución pública, debemos cumplir con eso. Debemos cumplir claro. con esos claro. aspectos legales. ¿Mm? Sí, y yo... Perdón, sí, no, solo, solo, solo para cerrar, así. ya. Solo para cerrar, que sería súper interesante como a nivel, eh, ya, no fuera de la revista, pero a nivel de, ya que la Sole Chávez también es nuestra coordinadora, eh, pensar en una instancia que nos permita tener esta reflexión en conjunto con eh, Janet y su equipo, porque yo creo que esto tiene que ver justamente cómo nos instalamos en relación a, a la probidad y la integridad académica y en, en relación también a lo legal. ¿No? porque estamos en, en el sur del mundo, y yo creo que nosotros estamos siempre como al filo de la ley, y eso se entiende, ¿no? y, y, y a pesar de que no legalmente nosotros no podemos fomentar el, la piratería, por ejemplo, esa es una práctica que, que, está, que, que es necesaria para poder hacer lo que hacemos, queramos o no y se vuelve, eh, y uno comparte, ¿no? más que roba, comparte. Entonces, ahí hay un tema sí. ¿no? que yo creo que sería lindo poder reflexionar eh, sobre eso, y cómo hacerlo en la sala de clase, digamos. Mm. sí eh, No, iba a comentar a propósito de una pregunta que hace, o sea, un comentario que hace Adrián, que dice sería bueno enlazar los cursos, eh, comentar que esta, esta, esta suscripción en eh, el, el gran parte, de la gran cantidad de licencia está en la Facultad de Economía Que lo tiene asociado a su Canvas, que es como su sistema de, de cursos cierto Entonces ahí todos los trabajos pasan por Tunity Todo el pregrado pasa por Tunity Porque está unido al, al envío de trabajos Entonces eh, también ahí sería, eh, esto está eh, promocionado por el CEA Que es el Centro de Enseñanza y Aprendizaje donde también se ha dado esta reflexión que comenta Soledad, eh, de no coercitivo, sino que más bien educativo, sobre la integridad académica. Y, y probablemente yo desconozco si ellos tienen la intención posterior de, de ir formando investigadores, qué sé yo, que se haga. Eh, sería bueno, eh, quizás también en, un, en una reflexión, invitarlos también, como porque están haciendo la inversión importante de que cada estudiante pueda hacer este, este proceso. Nosotros tenemos una licencia más acotada, por eso no lo podríamos eh, enlazar a un curso en este minuto. Eh, pero también sería que si esto avanza, eh, la universidad pueda tener, y que todas las facultades tengan esta, estos sistemas. Eh, derecho lo tiene, sociales también lo está, lo está aplicando de manera intensa en el, el posgrado. Principalmente para tesis y ese tipo de, de, de actividades de posgrado. Eso no es general. Claro, ahora vendría como incentivar a, a, a todos los eh, miembros de, digamos, de, lo, de, de, lo, de las demás revistas que no están participando aquí, incentivarlos y motivarlos a que lo hagan, para que en el fondo eh, podamos eh, usar estas suscripciones y podamos renovarlas, ¿cierto? Porque uno de los fundamentos para poder ir renovando las suscripciones es que efectivamente las herramientas eh, sean usadas, ¿cierto? Entonces... Eh, Ahí Soledad tiene una tarea súper importante que es motivar a todos los que no estuvieron presentes a que realmente lo, lo usen, al menos en el tema de, la, de las revistas. Los motivamos ayer hasta última hora y con Tamara estábamos ahí redactando correos para que la gente no se sintiera ni amenazada ni nada, ¿cierto, Tamara? Era, ¿qué hacemos para...? para poder convencerlo. Yo estoy casi segura, ¿cierto, Tamara?, que están muy ocupados, y que quizás muchos tenían clases, muchos no tienen asistentes editoriales como revista, bueno, ahí está también el, el, el, la función ahora el, el, el, el, el, de parte de la dirección de investigación, homogeneizar las revistas, y que justamente si hoy no, alguien no podía asistir, que hubiera algún asistente... Eh, o algún representante, sí, se me partió el alma ver estas revistas que son súper importantes, pero mira, lo bueno es que lo grabamos, y Tamara, seguimos con la persuasión, es un poco así como con pistola, uh -huh. vean la grabación señores, <ríe> para, que se, para que se tienten, Cristiana estaba levantando la mano hace rato y ahora la bajó, yo creo que se aburrió, o que Sí, no, sí, un poquito, sí. No, solo quería complementar que me parece bastante bien la idea de, de, de eh, trabajar en la formación de la escritura académica, pero también eh, creo importante, eh, primero, eh, el contexto de las revistas de la facultad son revistas que están indexadas, son revistas internacionales, o sea, están publicando principalmente autores no solo nacionales, sino también autores internacionales, y son revistas eh, digitales. Eh, revistas electrónicas. Entonces, por, por esas razones eh, hace eh, eh, más potente el trabajo de, de utilizar este tipo de herramientas porque hace visualizar mucho más en distintas plataformas todos los contenidos que publican las revistas. Entonces, ayuda a poder identificar mucho más cualquier falta ética que exista en los artículos. Eh, por ejemplo, habían ahí alguien mencionaba con respecto al anti, el autoplagio. Eh, que es una conducta muy común y que los índices sancionan las revistas que publican artículos que, que han sido autoplagios. Por otro lado, también pasa con las autocitas. Eh, muchos índices, por ejemplo, permiten las autocitas, pero que esas autocitas no superen el 10%. En cada uno de los artículos. Entonces, ese tipo de, de, de medidas, por decirlo de alguna manera, es importante que la, las revistas de la facultad puedan tomar la decisión eh, o decidir cuánto vamos a permitir nosotros que los artículos publiquen, eh, cuánto sería eh, definir el porcentaje que se define como plagio o como no plagio, o autocita, cuánto va a ser el porcentaje permitido, entonces... Siempre, me, de alguna manera, quiero como motivar de que ustedes puedan tomar esa decisión, como, como revistas de la facultad, que puedan no solo educar, sino también tomar, eh, de, de, de que haya una normativa respecto, con obviamente con la intención de... Que, se, que encuentran artículos con, con ciertas falencias, ok, de poder educar a los autores, ahora también entiendo que los equipos editoriales tienen muy poco tiempo para, para poder, además de, de hacer todo el trabajo de edición, educar a los autores, ya, se entiende también bajo ese contexto, pero sí siento importante que, que creo importante que tiene que haber una normativa, como revistas de la facultad, sobre estos temas. Totalmente de acuerdo. Janet, ¿tú qué opinas? ¿Qué podríamos hacer ahí para, para movilizarnos en eso? ¿Quién, ¿Qué tendría que ser? ¿Biblioteca, investigación, dirección académica? Estoy así preguntando al aire, ¿eh? porque hay que hacerlo, siento. Yo sea, sí, creo, dimos... creo que los tres. Sí, nos reunimos sí. ahí. Ya lo voy a apuntar. Tamara, más pega. <risa> Pero necesaria. <risa> sí. Sí. Ya. En, en, la, en la parte práctica de la aplicación de la herramienta no les quedó alguna duda, yo creo que es bastante sencillo eh, en la práctica usarlo, ¿no? Tienen que ir a, en el fondo como analizar bien en el texto cuáles son las similitudes que se van encontrando y poder determinar si, bueno, en realidad esta es una coincidencia menor, no tiene mucha importancia, o a veces van a encontrar eh, nombres de instituciones, por ejemplo, no sé, Banco Mundial, ya, no, Banco Mundial lo van a encontrar miles de veces replicado en muchas fuentes, entonces ahí tienen la posibilidad de ir excluyendo ciertas fuentes, o tal vez decirles, en realidad, yo soy el 10%, pero este 10% son cosas tan chicas que en el fondo no, es un, no, es, no hay intención aquí de, de, de, de hacer una copia o de, o de plagiar, ¿cierto? Mm. Porque también hay que pensar mucho en eso, esa, puede, que, que, puede que simplemente el autor nunca haya tenido la intención de, de hacer un plagio, sino que son cosas que son inevitables que se encuentren coincidencias en otras fuentes, ¿no? Total. Entonces lo importante es tener claro el análisis que se va a aplicar. Mira, tenemos manos levantadas, Ale y Adrián. No sé quién la levantó primero. Capenane. Ale, que te veo ahí primera. Es cortito. Es una pregunta, quería saber porque dijeron que, que yo no sé acá si hay personas que ya lo estaban usando, nosotros todavía no lo empezamos a usar, entonces me interesaba saber si es que hay alguien aquí que ya lo usa en las revistas, qué porcentaje han decidido, este tema del porcentaje, y en qué momento del, del, del desarrollo, digamos, de edición se hace esta evaluación. Si apenas llega un artículo antes de mandarlo a la evaluación ciega, después, si es que eso es algo que se, que se puede decidir, o qué es más eh, recomendable? La Isabel. La Isabel. La Isabel. Padernos sí. de historia, responde. Eh, ¿Se escucha? Sí. sí. Ya. Eh, bueno, lo de ¿en qué parte de la edición nosotros empezamos a hacer esta edición. Eh, a ver a uno, a ver a los autores me mandan los artículos. ¿no? Lo primero que hacemos es sí, ver si están adecuados al formato. Si no, se lo devolvemos a los autores y obviamente le mandamos todo lo que tiene que ver con los normales, las normas... Perdón, etcétera. no logro escuchar. ¿Soy yo nomás? No, se te escucha mal, Isabel, se te escucha como con rebote. Lo que pasa es que no estoy usando audífonos Ya. Entonces quizás sea por eso, ¿no? Eso, eso debe ser quizás. ¿Ahora lo escuchan mejor? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro. Eh, bueno, eh, nosotros recibimos los, a los artículos y enviamos al tiro un manual de publicación, las normas editoriales y todo lo que tiene que ver con eh, cuándo se podría pro, eh, publicar o no el artículo. Cuando la, el artículo llega de vuelta con todo eh, listo, eh, la, el formato adecuado, eh, nosotros ponemos, eh, subimos al tiro el artículo a Turnitin. A veces pasa que eh, como llegan varios de, de una sola vez, tratamos de apurar el proceso y mandamos a evaluar y a, en paralelo subimos los artículos a, a Turnitin Pero siempre decidimos hacerlo en la primera fase, no después. <ríe> Nos ha pasado lamentablemente que hemos tenido antes, hemos tenido ya todo listo, el artículo casi para publicar, y lo pasamos a Turnitin y se cae el artículo. Entonces, todo el trabajo previo es trabajo perdido, entre comillas. Entonces, lo que mejor nos ha funcionado es subir el artículo justo antes de mandarlo a evaluar, o si no se puede, justo en, en esos primeros días que uno ya lo mandó a evaluar. Y en cuanto al porcentaje... Eh, nosotros no, no hemos hablado de porcentaje entre el comité, eh, porque hay muy, muchas cosas, como decía Janet, que son eh, cambiantes, o sea, uno puede, el criterio es de, es de uno en, en ese caso, es decir, quizá hay muchas, porque nosotros citamos sin comillas, entonces muchas veces la mayoría de los porcentajes por las citas que van medio, etcétera o porque aparecen eh, palabras que se usan, la reina no sé cuánto, el siglo XX, el siglo tanto, son cosas así. Pero claro, si encontramos que hay un párrafo grande o varias ideas pequeñas pero más repetidas que no son citadas de forma adecuada y que están eh, copiadas y pegadas textualmente, ahí ya la alerta roja y eh, lo conversamos. Y vemos si es que hay alguna posibilidad de que sea porque la persona se le olvidó o porque la persona eh, realmente está tomando de ese mismo texto todas estas palabras que se van dando en el texto. Entonces, por ahora, lo de los porcentajes, no lo tenemos, no es algo que, que sea un objetivo para nosotros, sino que más bien analizar el texto. Mm. Estupendo, es una buena respuesta. Gracias. Adrián. Gracias. Bueno, primero, felicitaciones por el taller, muchísimas gracias, ha sido muy iluminador, y, y gracias a la Sole también por esta articulación que hemos estado trabajando, que yo creo que va a ser muy beneficiosa para todas las revistas, sobre todo para las revistas como la nuestra, que son eh, nuevitas. Eh, y lo que yo quería decir sobre el tema de los porcentajes, que eh, a mí no me preocupa tanto el porcentaje como cifra, creo que es, es una construcción que puede ser súper arbitraria, pero sería muy bueno que pudiéramos en algún minuto conversar los criterios de construcción de ese porcentaje, ¿cierto? los aspectos de la revisión que ustedes en las distintas revistas están tomando en consideración y cómo afectan a la calidad académica de los trabajos presentados, porque... Eh, tenemos materias, tenemos disciplinas distintas en mira en cada una de las revistas, eh, pero pueden haber cuestiones que sean transversales y que nos iluminen el, el proceso de revisión, ¿cierto? Y nos abran aspectos que de repente algunas de las revistas no están considerando suficientemente. Eh, yo pediría sobre todo a las revistas que ya están en esto, que ojalá en un futuro taller pudieran hacer un esfuerzo de, de visibilizar esto, de explicitarlo y, y compartir ese saber acumulado que tienen allí, que para nosotros puede ser valiosísimo y ahorrarnos mucho tiempo de, de elaboración artesanal. Mm. Eh, lo otro que quería comentar es a propósito de lo que estábamos hablando de los usos posibles de este software, eh, y aprovecho a comentarlo acá porque Soledad está dentro de la, de la dirección de investigación y me parece que es, un, es una instancia, cierto, súper importante para el vínculo que nosotros tenemos también con los posgrados. Eh, yo comenté la otra vez en, la escuela, en el consejo de la escuela de posgrado que en el magíster nuestro teníamos preocupación por el proceso de escritura académica, que para muchas de las estudiantes se hace muy cuesta arriba, porque vienen de trayectorias que parecen muy destacadas en el ámbito profesional, pero donde no están en la práctica cultural de escritura académica, y no tienen por qué estarlo. Yo pregunté en el consejo, ¿cierto?, eh, ¿qué estaban haciendo los otros programas en términos de eh, la enseñanza de la escritura académica me imaginé que iban a tener algo más armado en, en los doctorados, en, en ciertos magisters, pero me encontré con un panorama que que no está tan armado. Hay cosas que se han hecho, hay experiencias sueltas, eh, pero queda como, como un tema ahí que, que veo que no, no, no tenemos propuesta institucional. Es distinto de lo que está pasando en el pregrado, donde ya hay iniciativas más institucionalizadas de preocupación por enseñar la escritura académica, pero en el posgrado recibimos un montón de gente que no ha sido formada en nuestro pregrado. Y sería interesante que la dirección de investigación, la escuela de posgrado, ¿cierto?, pudieran establecer conversaciones y, y empezáramos a explorar estos espacios en común que nos pueden beneficiar a todos, de nuevo, para poder hacer sinergia y no estar cada uno en su parcela, ¿cierto?, eh, arando el terreno con, con palo y picota. Adrián, eh, muy buenas dos observaciones. De hecho, yo les propongo, porque el plan es ir armando talleres todos los meses, no lo hicimos en marzo porque marzo es de aquella manera, ustedes saben, entonces por eso decidimos partir en abril, pero, eh, bueno, dos propuestas, una propuesta para ustedes, eh, revistas, eh, ideas de talleres, nos van escribiendo a Tamara y a mí, por ejemplo, podríamos hacer tal o cual cosa, eso primero. Segundo, fuera de, de cuadernos de historia que ya estaba habituada con, con Turnitin, podríamos, por ejemplo, hacer un, un, un, un par de talleres prácticos hacia el segundo semestre, hacia final del segundo semestre, que yo sé que es bastante agotador, pero quizás ya tengamos un poco de, de, de, de, de práctica con Turnitin, y podamos ver estas cosas, podríamos hacer ahí un par de sesiones o unas jornadas justamente con lo que propone Adrián en su primer comentario, si les parece, yo lo encuentro muy bueno, o sea que, veamos, mira lo que pasó, o qué opinan con esto, o qué harían con esto otro, o miren este caso, o qué opinan ustedes, yo creo que si hacemos esta visión interdisciplinaria a nivel de facultad sería estupendo, porque como bien dice Adrián, algunos ven cosas, otros ven otras, otros tienen otra experiencia, así que, si quieren, dejamos eso en, en agenda para, para uno de los tantos talleres que vamos a tener este año. Y el segundo punto, Adrián, a mí en lo personal me interesa muchísimo, se levantó un centro de enseñanza y aprendizaje, eh, proyecto de, de la directora saliente de la escuela, Bernarda Urrejola, en conjunto con Rosy Bamondes, eh, justamente por lo que tocas. Eh, y lo que estamos hablando, lo hemos conversado con mucho, acá está la Sole Falabella, que lo sabe bien, eh, es una situación bastante dramática la que tenemos con la relación con la escritura académica a nivel de facultad, o sea, en este momento se está implementando un curso de lectoescritura a los alumnos de primer año en el primer semestre, pero me, me, me parece fundamental la reflexión de Adrián, porque siempre lo, lo, lo, lo hablamos con la Sole, esto tendría que ser transversal, o sea, lectoescritura para segundo año, para tercer año, para los chiquillos que están redactando su trabajo de fin de grado, posgrado, a posgrado lo tenemos muy abandonado, en todo ámbito, en todo ámbito, siempre, o sea, posgrado se salva solo, no sé, yo lo vi el año pasado con el tema de la salud mental en Zoom, eh, dependiendo de la cercanía que tenemos los profes con los alumnos, ver cómo están, pero siempre posgrado vive en, su, en, en, en los alumnos en, en, en su planeta ahí, solitos. Entonces, eh, es otro punto más que se lo voy a, a, a comentar a Rosa Bamondes, Va a estar feliz, ¿no? Va a estar feliz. Mira, ahí la Sole está levantando, porque es campo de Sole también la, la escritura <risa> académica a nivel de posgrado. Eh, mira, qué bueno que está saliendo este tema, porque tiene que ver con las revistas. Uh -huh. eh, la, la cultura escritural chilena y de, de América Latina, podríamos decir, en distintos grados, en distintos países, es una... no, si seguimos a conejo Polar, es una, una, una relación, tenemos con la escritura una relación traumática. Y yo creo que en Chile eso se puede palpar, de hecho los niveles de lectoescritura están eh, bajos y logramos entender un, en un 70%, o sea, un 70% no logra entender lo que lee la población adulta. Eh, entonces, eh, yo creo que hay que asumir que en nuestra facultad tenemos esa realidad viva mm. y nuestros estudiantes necesitan eso de, o sea, pre y posgrado, y buscar formas además que conviertan la lectoescritura y la publicación de ella en una práctica cultural que es sedimento, que es base para la facultad, para la vida social, para el orden social de la universidad. Entonces, ojalá hubiera revistas de pregrado, revistas de posgrado, y luego las revistas grandes, nosotras, supuestamente, pero impulsar, eh, o sea, invito a pensar cómo impulsar la publicación, de escritos a nivel de pregrado mm. y de posgrado Porque ahí entonces el trabajo no se, no se vuelve peso muerto De anaqueles y, y discos duros Sino que se convierte en un, un elemento vi, de vida social ¿no? El salir y ser publicada hace parte Es tu voz que sale para afuera ¿eh? Fortalecemos además la democracia ¿no? El espíritu democrático y la, la la capacidad nuestra de participar en una sociedad a través del argumento y el diálogo, y, y no tanto a través de, de, de palos y paros, ¿no?, pensando en la, los problemas que nos acechan. O sea, ¿cómo no invertir esa energía en, en, en, en prácticas eh, constructivas? Y pensando en la salud mental también, porque la escritura es muy sanadora, Total. la lectoescritura ¿no? de la lectoescritura es muy sanadora. Entonces, me encanta que, que se plantee este tema y yo me encantaría ver revistas ¿no? Incenti que incentivemos, tal vez la, la dirección de investigación podría abrir concursos para revistas de pregrado, no solo los fondos azules, que son muy vagos ¿no? mm. y son cortitos, sino que hubiera una instancia permanente que alimente una revista de pregrado a nivel de la facultad, ¿no? Y lo mismo una revista de posgrado a nivel de la facultad, de estudiantes. Mm. Lo hubo, lo hubo o existe el anuario, ¿se acuerdan sí. El anuario? Hasta yo publiqué en el anuario famoso de posgrado, que eran por lo general las primeras publicaciones que, uno, que eh. uno tenía. Y revistas de pregrado, ¿te acuerdas, Janet, que ha habido iniciativas hubo, en los 90? Sí, sí, mm. pero sacaron un poco el número. Sí, no, también había un anuario de pregrado, creo que alcanzó a salir un anuario de pregrado, creo que uno o dos números, sí. Sí, hay que, Pero, hay que retomar una eso. Una cultura permanente, porque no. tiene que ser, o sea, para que sea cultura, tiene que estar sostenido y ser parte de la norma, ¿no?, de, de, de lo cotidiano. Y también y, tiene que tener un financiamiento permanente, porque... Exacto. <risa> No, no, sí. no, caigamos en las mismas prácticas que tanto criticamos, ¿no? De parte del Estado. exactamente De concursar todo por tres meses. No, no, claro, justamente. Ah, <risa> citos de plata, que eh, caen eh, sí. Claro. José, claro. si le levantaste la mano de nuevo, ¿no? Sí, solo, solo para comentar que nosotros en, en el PDE, en el, en la elaboración de ese informe desde la revista, propon, una propuesta nuestra es hacer talleres donde ayudemos los, eh, la, los y las docentes de literatura a trabajar reseñas y artículos a estudiantes, justamente para que puedan llegar a ser publicados, porque nos da la impresión que hay muchos estudiantes que mandan artículos y son rechazados, no sabemos que, si son estudiantes o no, son rechazados porque no llegan a un cierto estándar, y, y podríamos ayudarles con talleres como profe, una propuesta nuestra que estamos... Sí, Bien, bueno, y, y cualquier ayuda de la biblioteca también, solo nosotros tenemos que retirarnos porque tenemos otra actividad, Oye, así yo también, que... oye, sí, oye, que se nos, sí. se nos fue el santo al cielo, como dicen los españoles. Sí, Queridos uh -huh. míos, un abrazo a todos, Janet, Sisip, Rodrigo, Cristian, gracias enormes por este, es un regalazo, realmente, es un regalazo el día del libro, así que nada, nos reunimos con, con Tamara eh, prontamente para organizar el próximo taller, y los vamos a estar molestando con algunos correos, ¿ya? Y nos retiramos, gracias a todos, bueno, y sí. nada... Por último, decirles que cualquier, cualquier duda práctica me pueden escribir, no hay ningún problema.